Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para ustedes. Gracias por sintonizarnos, por ver nuestro canal YouTube OZ Producciones u Otoniel Zapata en cualquier lugar del mundo. Muy amables por suscribirse y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Estamos en alianza con la emisora en Internet de Descargue nuestra aplicación como La Superior ahí a su teléfono Android y disfrute siempre de la excelente programación de La Superior Estéreo, pero Perfecta para ti. Continuamos en un episodio más en la entrevista a Julio Cortés, director de Julio Cortés y su corte. Me dice que la primera orquesta fue la, la de los del caney antes de los 15 años. Luego, ¿con sí. qué agrupaciones se, se vincula? ¿Y cómo sale de, de los del Canay? Porque es que salir también de esas agrupaciones que le dan a uno la primera oportunidad es complicado. Uno cree que no hay <ríe> más fronteras después de ahí, ¿no? Pero ¿y qué hacer? Qué, qué bonita pregunta. Mira, otro que quiero mencionar algo y lo va a mencionar con mucha humildad. Algo que, nunca, que poco lo he comentado. La primera orquesta que hubo en Colombia de niño la tuve yo. Ah, qué bueno. No la, no, no la conoció la gente porque era muy difícil. En ese entonces eh, los estudios de grabación estaban en Medellín y en Bogotá. Y el único estudio que había acá en Cali era el estudio del maestro Luis Nieto. ...donde grababan pues los de acá, los pichirilos los de los niches y, y mi papá y la, la orquesta pues de ese entonces la octava... ...dijo que ellos no grababan casi acá, la octava, la, la Fórmula 8, ellos ya grababan en Medellín... ...entonces había eh, solamente un estudio, no existía ni siquiera Harmony Record ni Paranova Field. ...entonces te estoy hablando de un estudio, ahora hay miles, miles, para que te hagas una idea... No, has, ahora hay hasta, miles. Ca ...hasta caseros... Casero. Hay, ...hay miles, miles de millones... En ese momento había uno. Habían dos estudios y uno era un señor, que decían el profesor Numar, que eran más como de cosas de, de anuncios y vainas, pero tenía pocos canales. Y donde Luis Nieto era donde se grababa. Yo inauguré el Parque de la Caña, acá en Cali, con, con mi orquesta y alternamos con Guayacán. Y ellos apenas estaban estrenando, llegaban a Cali por primera vez estrenando su primer éxito. Vas a llorar. Sí y ellos aterrados de vernos a nosotros niños ahí, te puedo hacer un, un, un recorderis de quienes pertenecíamos a esa primera institución, que mucha, que mucha gente piensa que es la, la charanguita del maestro Luis Carlos, sí. y con Luis Carlos, pues, teníamos, como te dije, Luis Carlos estaba en la gran banda, y, y teníamos alternamente los del Caney. Entonces, empecé la orquesta, Juventud Latina se llamaba en ese entonces, sí. no teníamos discos grabados, pero tocábamos... Perdón, cover de... Muchos de Roberto Rovena, de, de Rubén Blades, más así fuerte, chévere. Y en ese entonces hacía parte de la nómina de músicos que los veo ahora muy posicionados, como Luis Bravo, de los mejores trompetistas de Colombia, Luchito Bravo. Uh -huh. eh, Paul Bordillo, saxofonista ahora del, del grupo Nietzsche. Eh, John Dennis, que estaba como independiente, el mismo hermano que estuvo en Nietzsche, el chinito... Escobar, en el bajo El Pidio Rodríguez, está ahora en Europa Richard Estela, está ahora en Europa Cantando Carlos Llamosa que, Cantante del de Grupo galé. De galé Mauricio Cachana, que cantó en Nietzsche, Nietzsche. Era una nómina Era una nómina de muchachos en ese momento Muy buena, muy buena Entonces no tuvimos esa oportunidad de grabar Y ahora que mencionaste lo del niño Que vamos para allá, en esa época Había una orquesta, y yo escuché cantar Ese niño Sí de Miguelito. Miguelito. Entonces, cuando yo escuché cantar a ese niño, yo de ahí fue que me animé yo a armar mi orquesta y ensayamos con los instrumentos de mi padre ahí en la casa. Ajá. Ya después por allá un señor se, se enamoró de, de, de, de lo que hacíamos y nos compró instrumentos ya profesionales y ensayábamos ahí en, en Billis Game, acá en Cali. Hicimos nuestras cositas chéveres por acá, pues a nivel local, por llamarlo así, porque no, ni siquiera salimos y nadie nadie se dio cuenta de esto y esto era para haber hecho un, un, un grupo menudo, como me dicen ahora los muchachos nos hablamos por interno y me dicen hagamos un reencuentro de, de contar a la gente de dónde venimos, quiénes éramos sí, sí, sí y muy bonito es entonces de ahí Luis Carlos eh, Ochoa, el maestro que ha sido un formador de muchísimos talentos acá en Colombia eh, me dijo pues que, que él quería hacer una orquesta de niña pero yo ya tenía mi orquesta. Entonces mi hermano Jardani pues eh, me comentó pues que siguiera con el proyecto y yo fui a, a, a dar unas clases a, a, los hijos, a uno de los hijos de Luis Carlos, él es pianista, tremendo pianista, tiene otro hijo trompeta y otra hija violinista y ahí fue donde empezó a surgir la charanguita y ahí se llevó a mi hermanita que es la menor de nosotros, Timbalera y ahí surgió la charanguita, pero nosotros ya llevábamos mucho tiempo, de hecho éramos mucho más mayores que estos niños, me llama el ejército de Colombia para que hiciera una selección por todos los batallones, y estuve hasta en el guardia presidencial en Bogotá, escogiendo soldados músicos, usted sirve, usted no sirve, grupo Palacejo, Silavio López en, en Ipiales, Boyacá en Cineros en Palmira, Codazzi grupo Cabal, en Ipiales bueno, todos estos batallones, muy niños usted sirve, usted no sirve, y ahí empecé a ser parte de una orquesta que se llama son del trébol de, del ejército. ¿Dónde estuvo Carlos Guerrero también, cierto? Si también, no estoy también claro, ahí, ahí me conocí con Carlos Guerrero, eh, ahí nos encontramos, hicimos parte de esa agrupación los dos, salimos luego eh, me llama Álvaro del Castillo que acababa de, de salirse del grupo Nietzsche y tenía ya su, su orquesta ah no, perdón, me estoy saltando al showman de la salsa a Piper Pimienta Díaz imagínese, Sí, al showman y era muy, muy, muy amigo mi papá. Es que eran Entonces, contemporáneos, si no estoy mal. Sí, mantenían juntos, se la pasaron con el con el negro palomino para arriba y para abajo los tres. <risa> Entonces, hago parte de, de, del showman con Piper y pues con el viejo sí salí también a, a Ecuador y uno, pues peladito ahí ya, 13, 14 años. Chévere, primera vivencia ya como pianista, ya no era percusionista sino pianista. Luego me llama Álvaro del Castillo y estaba muy pegado a un tema de cancha, le dio el dengue, ¿te acuerdas la canción? ¿En los ochentas? Entonces, sí, trabajamos mucho con, con Álvaro, con ese tema. Después de ahí alterné una vez con Grupo Nietzsche en Buenaventura y le dije al maestro Pelusa que me prestara el piano porque yo tenía un pianito, mentira. Yo Oye. me acuerdo tanto que Jairo ese día me vio y se paró a ver, porque yo lo vi al lado fumando un cigarro y él me miraba. Esa vez como los equipos de fútbol él me echó el ojo. ¿Esa fue el primer contacto con el maestro Varela? Sí, sí. Okay. sí. Él, me echó, él me echó el ojo a los 14 años. Okay. Eh, luego de recorrer, paso a, a ser parte de la Fórmula 8 dos años con el maestro César Monge, la dirigía el Bóndiga y de la Fórmula 8 con Aldemar, eh, el director, me llama la Suprema Corte que Andrés Biafara se había retirado del grupo Nietzsche e hicimos la Suprema Corte con Willy García, con Jimmy Sá, con Junior, Quiñones, bueno, todo este combo, Carlos Romero. Entonces salimos pegando fuerte. Eh, y resulta de que de ahí, como ensayamos en los estudios del maestro Jairo Varela, baja el maestro y otra vez vio el peladito que vio hace cuatro años, volvió y lo vio ya con 17. Okay, ya habían entonces, pasado tres años. Sí, entonces... Claro, alternamos en una feria de Cali, éramos nosotros los, los pupilos de él y le abrimos el concierto. Y la verdad, esa banda sonaba muy, muy, muy bien. Entonces el hombre, el hombre como, que, <ríe> como que se timbró. En ese momento, habían pasado siete u ocho años, eh, meses, perdón. cuando me baja el, el gerente en ese momento, Álvaro Gómez, y me dice, mira que, que Jairo quiere hablar contigo. A mí me, a mí me, a mí me temblaban las piernas. Y eso es como, como todo, ¿no? Como los futbolistas cuando están en un equipo local y quieren llegar al Madrid o al, o al Barcelona o al París o al equipo ya grande. Sí. Entonces yo, yo yo en ese momento no me imaginé que era para eso que me estaba llamando y me y yo sabía que el grupo Neche estaba en México de gira. Entonces me subo a la oficina y me encuentro con el maestro. Y pues obviamente uno siempre con el respeto de su rostro, así claro. muy, muy parco y... Un poco adusto. Más, sí, sí. ¿Qué año corría? Pero, 89. Ok. Entonces me dice, ve, así como la primera palabra era ve, ve. Ya eh, el grupo Nietzsche en este momento está en México, llegan en 20 días, entonces... Eh, para que hagas parte del grupo. ahí me han dicho que vos sos muy disciplinado y aquí, mejor dicho, eso es otra cosa. Entonces yo digo, pues maestro, le voy a decir algo con todo respeto. ¿Usted va a hablar de la zona franca? ¿Y qué tiene que ver eso? mire no, pues, si ya usted me va a dar la oportunidad, yo ya llegué a la zona franca, ahí para donde más voy a pegarle. Y, y soltó la carcajada. <risa> entonces, andaba anda anda baja para que te tomen medidas y, y, y los uniformes y eso, y hacemos un favor y, y repartirte el trabajo con pelusa tocar lo que lo que de los temas que no haya grabado él y ahí se comparten y así fue que empecé él era sin rodeos o, o, sí, te, sí. o te quería o no te quería para la orquesta así así no y el hombre a mí me me adoraba hermano tan así de que una anécdota bonita aquí donde yo vivo yo le invité a comer lentejas porque le encantaba la lenteja y yo de las hice bueno, perfecto. Invitó al maestro Jairo Varela a su apartamento, a su casa, a comer lentejas. Ya nos estará contando Julio Cortés esta bonita experiencia, esta muy buena anécdota con el maestro Jairo Varela, director del Grupo Nietzsche, que fue su jefe durante 11 años. Julio Cortés, ex pianista del Grupo Nietzsche, ahora director de su propia orquesta, Julio Cortés. Y su corte, no olvides suscribirse al canal YouTube Otoniel Zapata u OZ Producciones, darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Y también descargar la aplicación de La Superior Estéreo, perfecta para ti, desde la Play Store. Muchas gracias.